aloe vera los beneficios del nuevo superalimento seguramente conoces algunas de las propiedades que se le atribuyen a al la aloe vera en el ámbito de la cosmética o la medicina natural pero conoces sus beneficios nutricionales como alimento funcional te contamos cómo cuida tu salud esta planta por dentro y por fuera para cicatrizar heridas contra las quemaduras o para aliviar e hidratar la piel después de un baño de sol, la vía tópica es el uso más tradicional y habitual que se da a al la aloe vera. Numerosos productos de belleza incorporan entre sus ingredientes el gel de aloe vera. Sin embargo, en los últimos años se ha comprobado que esta planta, también conocida como sábila, puede tener más beneficios internos que externos. Propiedades nutricionales de la aloe vera ¿Te suena ver en el supermercado yogures con aloe vera? Algunas famosas marcas ya empiezan a incorporarlo a sus productos, y es que, esta planta no añade ningún sabor o color si se mezcla con otro alimento y, por el contrario, sí aporta beneficios importantes para el organismo, en especial para casos de estreñimiento. Pero, ¿por qué? ¿Qué propiedades tiene para cuidar nuestro intestino? El aloe vera es una planta muy nutritiva, rica en minerales como magnesio, potasio, sodio, calcio, fósforo, cobre, zinc y hierro. Este último se encuentra además en una cantidad importante, por lo que también es buena para prevenir anemias ferropénicas. También contiene vitamina E, vitamina del grupo B, vitamina C y ácido fólico. Su efecto protector para el intestino y para prevenir el estreñimiento se le concede por su aporte nada deseñable de fibra. Si sueles sufrir este molesto problema de salud, te recomendamos más alimentos ricos en fibra para mejorar tu tránsito intestinal y tu digestión. También debemos destacar el contenido de esta planta en antraquinonas, entre ellas la aloína, una sustancia muy usada en medicina y farmacia, por ejemplo, para el tratamiento de infecciones bucales, como un laxante natural o para tratar enfermedades gastrointestinales como úlceras o gastritis. Aunque, ojo, esta sustancia es tóxica y por eso hay que tener cuidado en la cantidad y en cómo se consume el aloe vera de forma doméstica. Además, es una planta que puede provocar reacciones alérgicas a algunas personas. Por otra parte, Estudios recientes, todavía en fases muy preliminares, apuntan a que el aloe vera podría prevenir el cáncer de colon, mientras que otros se centran en investigar sus posibles efectos sobre la obesidad y la diabetes. Algunos expertos también afirman que puede tener efectos saciante, pero no cualidades depurativas como dice la rumorología. ¿Cómo se puede consumir el aloe vera en la cocina? Cocineros de renombre como Quique da Costa o Rodrigo de la Calle han incorporado a sus platos y recetas el aloe vera. Además, algunos cocteleros famosos también han combinado ginebras, vodka y tónica con esta planta. Y si la alta cocina lo hace, ¿por qué nosotras en nuestra humilde casa no podemos aprovechar sus bondades? Prueba el gel de aloe vera en zumos batidos o smoothies o en tacos para ensaladas, cremas o sopas.